Antes de empezar este video, me disculpo por mi inactividad en la plataforma, he olvidado YouTube y creo que es hora de volver. Hola, quisiera decir que este es uno de mis primeros videos de este formato. Si quieren más así, háganlo saber en los comentarios y con sus likes, ya que tiene bastante trabajo este video, tomando promedios de canales y buscando información. El tema del video de hoy habla sobre el youtuber filántropo más conocido del mundo, MrBeast, con 83.2 millones de suscriptores en su canal principal originario. Espera, ¿qué? ¿Principal originario? Sí, ya que tiene canales de gameplays, reacciones, shorts y uno secundario. Entre estos se encuentra la traducción español, portugués y ruso. Se caracteriza por regalar gigantes, pero cuando digo gigantes, es gigantes sumas de dinero a la gente, llegando a regalar millones de dólares en sus videos. Y, obviamente, esto debe generar algo de polémica, ¿verdad? Pues claro, se habla demasiado de que MrBeast miente que regala dinero en sus videos, y que lo da, pero luego se lo regresan detrás de cámaras. Y que lo que vemos en sus videos son solo cosas falsas y no cuestan lo que realmente cuesta. Muchos youtubers lo han criticado, desde los más conocidos, está Dallas, que no hay nada que decir, porque siempre es igual. Pero lo que haremos en este video será comprobar si MrBeast es fake, y si lo es y si no lo es, ¿cuánto dinero gana en realidad? Comencemos con YouTube. Él tiene 15 canales, 3 en ruso, 3 en portugués, 3 en español y 6 en inglés. Los de inglés tienen aproximadamente 249.5 millones de visitas por mes, y los de español... 15 millones de visitas por mes, los portugueses 2.2 millones y el ruso 2.2 millones también. Todos estos sumados dan 254.859.900 de visitas por mes, que dividido por mil y multiplicado por 5, porque cada mil visitas son aproximadamente 5 dólares, esto nos da 2 millones de dólares por mes. ¿Ya está, no? No, no lo está faltan los patrocinios por cada cuatro vídeos que serían un mes en el canal de MrBeast los patrocinios al patrocinar durante todo el video como no lo hacen muchos youtubers y solo patrocinan durante 10 segundos para MrBeast en cuatro vídeos serían 75 mil dólares multiplicados por 13 los cuales son los canales esos y se quitan dos porque hay dos de los 15 canales que no tienen videos Así, 75 por 13 es 975 mil dólares. Eso serían 3 millones de dólares por mes por ahora. Pero agregándole los 1.8 millones que genera Mr. Beast Burger, su cadena de comida, nos queda 4 millones de dólares. Y con su merchandising, que es de 35 mil, nos daría 4 millones 848 mil 879 dólares por mes. Así que, generalmente, serían de 4 millones a 5 millones de dólares por mes. Así que, ¿el dinero le alcanza? Pues sí, agregándole otras cosas como inversiones que tal vez haga, ganaría muchísimo más, pero son cosas que no sabemos. Además, esto es una aproximación. Seguramente es muchísimo más, como 6 millones. Pero hasta ahora, esa es mi aproximación. Antes de irme, quería comentar un dato curioso sobre Mr. Beast que consiguió las máximas suscripciones en un mes, con 9.2 millones de suscripciones en un mes, superando a Carrie Minati, un creador de contenido de humor que ganó 9.1 millones de seguidores en mayo de 2020 en ese mismo mes. Antes que nada, los primeros tres en comentar en este video los saludaré en el próximo, así que estén atentos a las notificaciones porque esto se hará diariamente. También saludaré a los últimos tres suscriptores recientes y esos fueron Pinky, Dashie, Sparkle, Oficial, Carita Feliz, Carita Feliz con dos ojos, Todo y El Morito. En la descripción están los canales, así que suscríbanse a ellos y no se olviden de suscribirse para que los salude. Bueno, sin más que decir, talas, pedile comida a MrBeast, mm, hashtag MrBeast humilde.